Buenas tardes amigos y amigas de La Hora de Urlingam. Acá nos ven, es viernes, es el momento de hacer el bloque de, que se llama La Historia Necesaria. Estamos en la segunda temporada y en la cuarta entrega. Hoy es 4 de marzo del 2022. Al lado mío, Pablo Ambrosetti, docente, profesor de Historia... ¿Cómo andás, Pablo? Bien, Marcelo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, como siempre. Y bueno, sí, haciendo una de las cosas que más nos gustan, que es, este, eh, como siempre decimos, charlar, problematizar, debatir sobre, sobre ese apasionante apasionante mundo que es la historia, ¿no? Eh, una pregunta personal, ya que sos docente, eh, ¿cómo viviste que por fin se volvió la, a la presencialidad sí, y demás? ¿Cómo eh, lo realmente has visto? Me, eh, con, con bastante emoción, no, no sobreactuada emoción, pero no, sí no sé. con, con emoción real... A vos te creemos. <ríe> sí. <risa> este, aparte, me tocó justo esta semana empezar con los niños más pequeños, de, del primer año de la secundaria, Uy, 11, 12 años. Sí, fue muy lindo y sobre todo fue muy lindo ver este eh, el gusto de las familias, el reconocimiento que la escuela tiene y una cosa que me sorprendió mucho que es cuando hablamos con los papás a la entrada y con los nenes en, en ambos colegios donde me toca trabajar, este, que no estaba para nada presente la idea de que estos dos años pasados fueron años perdidos educativamente. Estaba la idea que fueron años difíciles, claro. pero, de, pero que la escuela de una u otra manera, con diversas estrategias, con más y con menos penetración, había estado presente en múltiples maneras. Y la verdad que cuando, lo, lo digo como docente, pero en general los trabajadores del Estado eh, somos percibidos por nuestros vecinos, por nuestros... Eh, Sí, verdaderos bueno, sí, patrones, que claro. son los que nos pagan el salario ah, la gente, ¿no? Uh -huh. y como accesibilizadores de derechos eh, es como una... Es un, otra cosa. Es una pequeña alegría que uno tiene, ¿no? Si hay algo que nadie le puede negar a, a todos los docentes y la educación es que durante la pandemia ellos intentaron y probaron todos los métodos que habían a mano. Sí, sí. Y además también fueron sensibles en el sentido de que eh, en el uso del músculo si algo no funcionaba, como pasó que luego hubo que imprimir cosas en papel, porque no había conectividad, lo reconocieron, lo ajustaron, por sí, eso sí. las familias ven, y además que luego salieron a buscarlos medio como que casa por casa sí, sí, a sí, los sí. que tenían que volver, sí, sí. porque por alguna razón, pero bueno, eso eh, te lo quería hacer. Sí, por, sí, por sí. Una, una Te agradezco cuestión. el gesto porque es un homenaje sí. para los para los docentes. Mandarles un abrazo a todos los que tengas eh, cerca tuyos que este, que han hecho algo increíble y este y además que uno lo ve en la alegría de la gente sí, es como que sí. todo el mundo el tema central ha sido empezar la escuela sí, los sí, sí. chicos también una lenta pero hasta ahora sin pausa renormalización de la vida familiar escolar. Bien, es una bien, buena noticia. Más bien, es, es una buena noticia. Es como dice él, y nos gusta decir a nosotros, es algo que es así que es una historia en desarrollo. Sí, totalmente. Es decir, el comienzo y vamos a ir de menor a mayor. Este, así que decime una cosa: en este, en este mundo, en este territorio en disputa que bueno. es la historia, vos dijo, ja. Eh, pues digo, ja. Agarrate. Sí, eh, hoy se ¿Por no, dónde vamos se, nos a andar? se nos planteó, digo, eh, a mí personalmente me parece que hay un historiador eh, británico relativamente conocido en los años 60 y 70, que se llamaba Edward, Eduardo Carr, como auto, pero con doble R, C-A-R-R, -R, Carr. Que mmm, muy famoso en los años 60 y 70, que que escribió un libro realmente voluminoso que se llamaba ¿Qué es la historia? y daba distintas explicaciones. Y el último capítulo del libro termina diciendo, bueno, ya sabemos lo que es la historia, ahora eh, la pregunta es ¿para qué sirve? Y Carlos resume así, la historia debe servir para leer el diario y comprenderlo. Claro, Saquemos el diario, ¿no? Bueno. Pero para ver la actualidad No, no, está bien, está bien comprenderlo, está bien, está bien. ¿no? El diario, aparte, el, digamos Si tenemos una hecatombe energética Que podría suceder El diario es, ba es un elemento Que siempre va a ser de uso S Siempre va a ser de uso Así Entonces que, se nos ocurrió bien. plantear Como muy bien vos, vos comentaste, comenzaste diciendo La idea de que es un, un territorio en disputa en la historia, en realidad el mundo Es un territorio en disputa claro. Y se nos ocurrió plantear un hecho Motivado tal vez por esta desde mi perspectiva pésima cobertura analítica e informativa que se está dando sobre el conflicto Exacto. es lamentable y totalmente evitable y esperemos prontamente resuelto conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, Rusia y Ucrania eh, los conflictos que se los, una serie porque no vamos a nombrar a todos de los conflictos de origen eh, nacional que se dieron al interior de los países, es decir, países conformados como estados, nación, Exacto. con su territorio, con su estructura burocrática administrativa, que larvaron en, en su interior conflictos de un sector de ese territorio que pretendía autonomizarse. Eh, uno le pregunta a cualquier persona y cree, erróneamente, y no es culpa de la gente, que los países más o menos fueron así siempre. Tienen la misma forma que siempre. Claramente sabemos que no es así. Exacto. Que los territorios son móviles por múltiples. Y, la, y las fronteras son móviles por múltiples. Y en Europa motivos. muchísimo. Toma. A ver, y vamos a nombrar casos de países por lo menos conocidos eh, mínimamente, aunque sea de nombre. no A ver, uno de los casos más conocidos, del cual ya hemos hablado, es que hace relativamente poco en términos históricos. 160 años, una de las principales potencias del mundo. Estados Unidos sufrió un conflicto secesionista en su interior, ¿verdad? Una gran cantidad de estados, del, eh, si tomamos el mapa norteamericano, del centro y sureste, decidieron autonomizarse del de resto de la nación norteamericana conformar un propio país que se llamaba la Confederación. Te hago un punto, miren... En Netflix, perdón, en Cuevana, es el mundo de, de donde uno consigue aquello que no se ve, eh, hay una serie de cuatro capítulos que se llama El dilema Lincoln. Claro. Y eh, está muy interesante porque está tratado eh, por historiadores estadounidenses, hombres y mujeres... ...y eh, la mayoría son todos afrodescendientes... Muy eh, ...donde relatan una serie de cosas que yo no tenía idea ni sabía... Este, ...y ellos son bastante duros en cuanto a mostrarte el documento... ...el papel impreso, las cosas... ...acuérdense, el dilema Lincoln es, tiene cuatro capítulos... es ...para los que les interesa la historia... ...narrado por estadounidenses jóvenes, profesores de historia de eh, Afrodescendientes debe Lo deben haber hecho estos últimos dos años Muy interesante sobre bueno, eso Ese caso, el caso de lo que se llamó La guerra de secesión norteamericana Marca un hecho objetivo Que dentro de los Estados Unidos Y no solo por la presencia afro No solo por claro. la presencia de los negros Había un sector de la sociedad Que intentaba autonomizarse De lo que era el gobierno central Esa disputa, de la cual ya hemos hablado En su momento, ¿verdad? Esa disputa terminó en lo que se llama una guerra civil Claro. Una guerra al interior de un Estado y el triunfo de uno de los bandos, en este caso del norte, sobre los eh, eh, Estados rebeldes del sur. Ese es un caso muy conocido. Es Hay aquí. películas, desde lo que el viento se llevó hasta este documental casi nuevo que vos estás comentando. Es una serie de cuatro capítulos. Ahora también existen otros casos mucho menos conocidos. Ejemplo, al norte de los Estados Unidos tenés ese enorme país que es Canadá, al que uno vincula como una especie de paraíso terrenal con frío, pero donde no hay grandes conflictos, donde, donde solo conocemos que salió Annalise Morissette o, o Richard sí. Marx o eh, los más viejos se acordarán de, de Rush, una banda de rock de los 70, pero prácticamente no hay noticias. Sin embargo, Canadá es un país que tiene una historia mucho más compleja porque es un país que fue doblemente colonizado. Por Francia y por Inglaterra. Ahí va. Que no la colonizaron de común acuerdo. No. Disputaron desde comienzo del siglo XVII quién se quedaba con Canadá. Y se agarraban a las piñas mal. Obviamente. Y lo terminaron resolviendo con una especie de pacto de no agresión, donde hay hasta la actualidad un área francófona de Canadá, que sería el noreste de Canadá. Vancouver. Claro, Vancouver, Quebec. Mm. Y el resto eh, eh, angloparlante. Bueno, la provincia de Quebec en Canadá, desde comienzos del siglo XX, ha tenido eh, movimientos independentistas claro. que quieren separarse del resto del Canadá basándose en dos motivos. No soportamos a los otros. Cla una es, sí, bueno, <risas> tres. Uno es no soportamos a los otros. Dos, aquí hablamos francés mientras que el resto del país habla inglés. Y el otro es que Canadá, que es un país que ha, como Estados Unidos, exterminado a las poblaciones originarias, esa región... Fue el lugar que tanto los británicos como los franceses eligieron para hacer las reservas, nombre horroroso para hablar de campo de concentración de pueblos originarios. Sí, desastre en Canadá. Bueno, sí, pero sí. los pocos originarios sobrevivientes se los encapsuló ahí. Por lo tanto, los descendientes del siglo XX de esa región se consideraban herederos de las tribus originarias de Canadá. Uno los ve hoy. Y mayoritariamente son rubios de piel blanca que hablan francés. Cuando dice de originario, no tienen de nada. Sin embargo, se autoperciben con identidad originaria y, y, y han este, logrado presentar a lo largo del siglo XX 13 referendos independentistas. Mira. Tres referendos independentistas que salieron por la negativa, o sea, la mayoría de los habitantes del lugar decidieron seguir parte de Canadá, pero por... Muy pocas diferencias de votos. Es decir, hay un conflicto no violento, pero hasta en un país de lo que podríamos llamar del mundo desarrollado, del primer mundo, hay un sector que dice aquí no quiero pertenecer más por motivos históricos, culturales y hasta étnicos, si queremos decirlo. ¿no? sale ahora el, el, el diablito Marcelo y le dice lo que siempre digo, mirá, la humanidad abajo está está apoyada sobre placas tectónicas y debajo de las placas tectónicas se mueven uh -huh. y hay lava hay violencia sí, sí. hay violencia en todos lados sí, sí. y se logra contener pero donde donde no la contenga bien como la placa tectónica se trácate y sale para cualquier lado es más, si nosotros nos vamos a otro país del, del a, dos pa a otro país del primer mundo, Colombia y Panamá estaba acordando. bueno, bien. pero claro, eso eso en el siglo XIX, pero claro. más cercano en el siglo XX, otro país del primer mundo que ha tenido enormes conflictos secesionistas es Inglaterra. Hay que Por recordar, sí, ¿no? todos recordamos porque hemos visto una película No se soportan ahí adentro. Que es una buena película. No, no, sí. que es una buena película y ya es un clásico, Corazón valiente, cuenta claro. una historia real. ...de una sublevación plebeya que se dio a comienzos del siglo XII en lo que hoy es Escocia... ...donde los escoceses, que pertenecían a las viejas tribus pictas y celtíberos... ...quisieron sacarse de encima a los británicos y lo hicieron durante más de 200 años... Eh, comandados por un clan Los escoceses tienen la organización familiar claro. Lo que acá llamaríamos una familia Ya le dicen sí. clan Que era el famoso clan de Bruce, de Bruce sí. Que logró expulsar a los ingleses A comienzos del siglo XIII Hasta que en el siglo XV y XVI Sobre todo Bajo la dinastía de los Estuardo Los británicos Volvieron a invadir Escocia Con, un, con una doble imposición Con la imposición religiosa ¿Por qué? Porque hasta esa época, siglo XV y XVI, Europa en su conjunto era mayoritariamente católica. Claro. Sin embargo, un famoso rey de Inglaterra, llamado Enrique, era un señor, vamos a decir así, de corazón amplio. Por lo tanto, se casó cinco veces. Y dijo, ¿sabes qué? Con, eh, con el tema del Papa y sus leyes morales yo no la voy. claro Porque me incomoda mi forma de vivir. Claro. Entonces ayer me desperté con una gran idea y dije, eureka me inventó mi religión. El anglicanismo. Exactamente. Y obligó, como todo monarca déspota, a que mm. toda la población de la isla adopte su propia religión. Porque si no, él les hizo un gesto que es así. <risa> La, nosotros no sabemos de qué se trata no, Decimos, no ¿te, va te va a regalar un collar no. no, el tipo lo miró y le hacía así Y entonces lo, todo el mundo dijo oh, Anglicanos Todo el mundo salvo dos focos donde la presencia católica Fue muy fuerte Irlanda, y, Irlanda y, Escocia. y Escocia De hecho, hasta el día de hoy Hacemos un comentario más pintoresco A los que les gusta el fútbol En Escocia, país futbolero por, De rugby y de fútbol Sí, sí, sí eh, los dos grandes equipos, lo que sería el River Boca, el Peñarol Nacional de, de Escocia, es el Celtic. Nacional no lo nombramos bueno, bueno. en este programa. ¿sabes? Bueno, eh, los dos grandes, vamos a decir así: Peñarol solo. Este, <risa> el Celtic y el Rangers sí. son los dos equipos más poderosos sí. de la historia escocés. Y que si uno presta atención, uno camiseta negra, el otro camiseta verde, si prestan atención, el escudo de ambos es muy parecido, es un trébol. Ahora, si uno mira más detenidamente, verá que en uno es un trébol de cuatro hojas. Y en otro, un trébol de tres. Bueno, la Sagrada santísima Trinidad, el equipo católico, ah, y el cuar los cuatro tréboles, el anglicanismo. Claro. Hasta el día de hoy, cuando se realizan los partidos Celtic eh, Rangers. Que mandan a la policía. No, no, mandan a la policía. Se declara estado de sitio en la, en en, en en la, de, en la ciudad, en, en, en oh, Edimburgo, oh, oh. e interviene directamente la Guardia de la Infantería Británica. Sí. Por el nivel porque en, un partido, en ese partido de fútbol emergen conflictos del siglo XII-XIII entre católicos y protestantes, que están contenidos, larvados, y que emergen en, es, en, en, en lo que debería ser un juego, pero claro. emergen en ese contexto de confrontación social. No hay que olvidarse que en el 2015 Escocia tuvo un referéndum independentista, estuvo, estuvo ahí, y, que estuvo y, muy cerca. Y, y además en, en la votación del Brexit ellos no querían saber nada con igual que Irlanda con retirarse claro. de Europa claro, claro. y que decían bueno que era la oportunidad de ellos para ser independientes, pues los pues son in, es Ingl... se llama Reino Unido Claro pero Inglaterra es el, el nido ese que nosotros consideramos los superpiratas. Después ellos han sometido dentro de su propia isla claro. al resto de los sí, pueblos. Los, y escocese, los de galeses, los Los escoceses, Y vos vas y les hablás de que a un galés vas y les decís que sos inglés y no, te va a invocar una, una piña. Sí, te sí. van a invocar. Pero digo, ese referéndum del 2014-15, donde se, se decidió porque fue un plebiscito, votó la claro. gente, se decidió continuar siendo parte de Inglaterra, salió muy parejo, sí, lo que sí. marca que hay ahí también una situación de potencial conflicto y una parte no despreciable de la, de la sociedad escocesa, especialmente los jóvenes, que esto fue muy interesante, contrariamente a lo que si cuando ya se hizo el plebiscito y se subieron los resultados, se, se descubrió que la mayoría del voto que quería mantener el vínculo con Inglaterra era la generación de mayores de 50. Claro, y más los jóvenes. más jóvenes estaban sumamente eh, decididos a construir un país propio. ¿no? Eh, eso marca también que en un país que uno lo idealiza desde la distancia y lo ve con todos los problemas solucionados, es un país que también tiene un conflicto larvado en su interior. Como vos muy bien planteás, que tiene prácticamente un milenio sí, y qué milenio? consecuencia de la imposición de la corona británica sobre pueblos vecinos ellos, que no le son propios cuando vos ves las series esa de Vikings por ejemplo eh, que la podés ver en Netflix o ahora está Vikings Valhalla ellos te muestran que eran la verdad que eran semisalvajes uh -huh. los sajones eh, los que eran, tenían un, un, un formato brutal de, de conquistas eran los pueblos nórdicos que cuando se descongelaba el mar los invadían a Inglaterra los invadían y les ganaban siempre porque eh, si había un problema una cuestión de que no se soportaban entre las tribus ya sea que vivían en Wessex o que vivían en Kent o que vivían en lo que ahora se llama Londres o que fueran de Northumbria o que fueran de las distintas partes de los tipos se si tuvieron una desconfianza a morir y eran to eran orígenes totalmente diferentes. Eh, los vikingos lo que, lo que logran, los nórdicos, mejor dicho, lo que logran es eh, darles otra estructura, ya conocían el poder por experiencia de haber invadido Francia y en Francia, en vez de reventarla a Francia, dijeron, no, estos son muy organizados, vamos a quedarnos con la organización. Pero esos pueblos siempre tienen problemas. Y entonces me haces acordar también, cruzando ahí el canal de, de la Mancha y metiéndome en España, el, el, el tema vasco. El, eh, bueno, el tema. El tema, catalán. el tema vasco y catalán. El claro. tema vasco, que es un. Eh, que se entienda bien, es un problema, lo digo entre comillas, ¿no? Claro. Compartido por. Tanto franceses como claro porque están en el norte es un, el país claro. vasco Ocupa todo eso y ellos no se bancan a nadie no no ellos no aparte, ellos. tienen un idioma que no es de origen latino sino claro. que el francés y el español lo es eh, son dolicocéfalos eh, esto es parece una palabra media complicada ¿Qué? Eh, claro a ver el cráneo de los eh, eh, el, el ser humano desde su proceso evolutivo no, no nuestro... me van a llamar los vascos no no no los los cr... que tengo amigos vascos <risa> los cráneos son eh, tienen distintas formas sí. El proceso evolutivo de, de, de, desde el antiguo primate, el simio, hasta la actualidad. Los dolicocéfalos son los este, los pueblos que han desarrollado su estructura eh, craneal con la base del cráneo achatada, que es bastante común, por ejemplo, en América Latina, en los pueblos originarios, los mapuches, los tehuelches, son todos eh, do dolicocéfalos, y también lo no son los vascos, mientras que no lo son los latinos europeos. O sea, tienen un origen, hasta si lo queremos decir así con sumo respeto, evolutivo distinto. Un claro. idioma que no comparte palabra con la, con la raíz latina y aparte una nación como la vasca desgarrada entre dos estados nacionales, claro. Francia e Inglaterra, perdón, Francia y España, que si bien les da cierto estatus de autonomía, al mismo tiempo les impone una nacionalidad que siempre hace ruido. De hecho, los más grandes recordamos, hasta bien entrados los años 90, la existencia del ejército guerrillero del de, de ETA, ETA, que estaba tanto en España como en Francia. Claro. Como en Francia. En realidad estaba esparcida en el mundo. Sí, porque bueno. ETA había, a ver, sí, fanáticos sí, de la ETA, había en Montevideo, sí, había sí. en Buenos Aires, gente, los inmigrantes que, con los, que colaboraban, y yo por una similitud de, de temas con la diáspora uruguaya siempre he pensado que hay, eh, hay un país vasco que vive en todas partes del mundo claro. porque el vasco no se olvida de su, de su, de su pertenencia sí. aún sea viva donde, viva donde viva el vasco te mira y te hace la banderita verde, verde y roja claro. este, y, y ama eso y va a apoyarlo y te dice nosotros somos vascos ¿verdad? igual que ha pasado con, con, con este con con, este, con Galicia y con Irlanda claro. que hay mucha gente que no sabe que son el mismo pueblo, son el, pueblo, claro. son son el mismo pueblo, claro son este así que hay hay de todo y eso es eso fundamental pero ahí estuvimos estuvimos hablando en el caso de Canadá y en el caso de Canadá es Francia e Inglaterra dos naciones externas peleando en un lugar los vascos dicen, nosotros nacimos acá y uh -huh, queremos claro. esto. Pasa un poco con, con el pueblo mapuche, está tomando velocidad entre porque Argentina pasa y Chile. Lo mismo claro. que el pueblo vasco pasa con los mapuches. Sí. Después, otras situaciones diferentes son el desgarramiento, es decir, Estados Unidos le desgarró el Estado de Texas a México. Claro. Después eh, también intervino Estados Unidos para desgarrarle eh, lo que hoy es Panamá a, a Colombia. Colombia. Claro. Los uruguayos andamos también por ahí, bueno, sí. porque es el tema más cercano y por algo la broma es: Uruguay es una provincia. Claro. Es decir, era parte, era parte. De, de una cuestión, de una filosofía federalista, y de repente alguien quedó dijo: Quedó encapsulado en que, no Y te dijeron: Vos acá, mejor correrlo por un costado. Totalmente y entonces en las costumbres vos te das cuenta que es, es lo mismo ¿Sí? en el área ahora que hay una guerra ese pueblo genéticamente los lo, lo que son ucranianos y rusos son lo mismo son eslavos ¿no? son son eslavos los dos después yo digo que hay el, es, En ese problema de fondo eh, no voy a ahondar demasiado porque vos vas tocando otros temas, pero digo yo que es la Segunda Guerra Mundial que muestra otro tema más impresionante, bueno, que son los nazis. Eh, bueno, ahí va, a eso íbamos en algún momento, ¿no? Mm. De hecho, en España, mm. el otro gran foco de conflicto, que en el 2018 tuvieron un referéndum claro. independentista que se ganó por la independencia, sí. fue en Cataluña. claro Y lo metieron y, en cara a todos los dirigentes. Y no es casual que Cataluña haya sido en los años 30 del siglo XX el nacimiento del movimiento republicano claro. el corazón del antifranquismo claro. y el último lugar de España donde las tropas franquistas entraron a sangre y fuego claro. es decir, el bastión de las ideas progresistas de izquierda, socialista, marxista, anarquista fue Cataluña que fue geográficamente la nación derrotada la región derrotada por el franquismo el sector donde Franco descargó más brutalidad fue con los vascos y los catalanes, hasta el punto de prohibirles hablar el idioma, imponerles el español, este, quitarles la autonomía, que luego de la muerte de Franco eh, se fue flexibilizando eso, pero hay una memoria histórica de que bueno, a nosotros aquí nos han obligado a ser españoles luego de una derrota política, una derrota militar, donde los que vencieron fueron impiadosos y esa y esa memoria histórica ese registro histórico emergió en el 2017 con un gobierno que no sí, era de sí. izquierda porque la verdad que el gobierno claro. de catalán era un gobierno siendo generoso de centro que siendo dijeron centro. bueno dijeron bueno a ver queremos seguir siendo españoles es una zona próspera es una zona rica es una zona de gran desarrollo tecnológico es una zona un foco turístico queremos nosotros seguir siendo parte de un somos antimonárquicos queremos ser parte de un Estado monárquico, clericalista, que nos desprecia y que nos viene sometiendo hace siete décadas, ocho, y lo pusieron a votación y la, la abrumadora mayoría dijo que queremos independizarnos. Y la respuesta de la corona española fue la intervención militar, el encarcelamiento de, la, de los líderes de la comuna catalana y, y acá hay que decirlo con todas las letras, aunque no haya habido muerto, la represión del movimiento independentista catalán. Y eso no está resuelto. No. está tapado pero es que además eso si vos te acordás algo de historia de los reyes católicos ¿cómo ganan? ganan con el sometimiento claro. de, eh, a sangre y fuego de todos los reinos que había alrededor o sea estás volviendo así como yo te digo que este conflicto actual es un conflicto no resuelto hace 70 años claro. atrás eh, los problemas que hay en España los problemas que hay en Inglaterra son problemas que deben tener por lo menos mil años claro. tranquilamente Claro. Tranquilamente, porque son etni etnias que no aceptaban nada y el reino de Castilla fue muy cruel claro. con, con, con todo lo que no pensara como ellos. Claro. Es más, si nosotros nos seguimos yendo hacia el este, no muy lejos de España, tenemos el conflicto. O sea, hoy uno mira el mapa y encuentra nombres de países que hace 30 años no existían. La vieja Yugoslavia país que ya no existe, claro. estaba conformada por naciones, Bosnia y Macedonia, Croacia, Montenegro, naciones que eran de origen eslavos en su mayoría, pero que tenían básicamente una diferencia religiosa. Una parte eran cristianos ortodoxos, una parte eran cristianos rusos, una parte eran eh, luteranos y una parte importante eran y son musulmanes. Esos pueblos, soportaron primero la invasión del imperio austrohúngaro, luego la invasión de los pueblos otomanos, ya en el siglo XX el desgarramiento luego de la caída de tanto el imperio otomano como el imperio austrohúngaro, la invasión eh, nazi, donde los, las nacionalidades que convergían en el interior de Yugoslavia actuaron de manera sumamente distinta, y esto hay que decirlo, tanto Croacia como especialmente Macedonia, uh -huh. eh, fueron perdón, como Bosnia, fueron abiertamente colaboradores de la ocupación nazi, especialmente Croacia. Sí. De hecho, hasta crearon un ejército, la Uchaca, que se sumó a las tropas de élite de la SS y participó de la invasión de la Unión Soviética. De hecho, la, la, la derrota del, de la ocupación nazi en el interior de Yugoslavia se dio al aporte que objetivamente hicieron tanto las fuerzas británicas desde Grecia como el ejército rojo desde la Unión Soviética y a la resistencia principal de un sector del pueblo yugoslavo encolumnado tras los partisanos del mariscaltito claro. que resistieron la ocupación y al mismo tiempo planteaban por la construcción de un gobierno más cercano al socialismo eso en los años 90 implosiona y se produce el desgarramiento en una guerra civil fratricida donde bosnios y croatas se masacraron y los serbios y los lo serbios colaboraron bastante lo suyo también. Eh, al que le interese el tema hay una película muy buena de los años 90 que, no, del año 2000 que se llama Antes de la lluvia y que muestra eh, un, el, la, el odio que emerge luego de la, eh, la implosión de Yugoslavia en un poblado minúsculo en el corazón de, lo, de las montañas donde la mitad de la aldea era musulmana y la mitad de la aldea era cristiana. Ah, que había un puente. Efectivamente. Había un puente, mi padre me contó sobre eso, que había un puente que tenía no sé cuántos años y que cuando se construyó eh, fue símbolo de unidad. Claro. De, y de confraternidad. Y una de las primeras cosas que en esa guerra que nació en un pueblito, pero chiquitito, fue hacer bolsas. Claro, hacer o bolsas. sea, se termina la coexistencia con el otro, romper el puente. La inmensa, las, may las mayorías con casamientos interreligiosos, bueno, todo eh. eso. Terminó objetivamente en un genocidio, en un fratricidio en realidad Ahora, en Europa tienen una tendencia a la, a la, a la, a la, violen, a la violencia mansalva Porque son este, conflictos no resueltos Son conflictos muy viejos Muy viejos Voy a contar viejos. uno, que, que, es, que tal vez sea el último que contaremos Que es este, más simpático, entre enormes comillas, más simpático Porque comparado con todo lo que hemos hablado fue relativamente incruento es más difícil de ubicarse, Europa del Este, tenemos un país que se llama Rumania, todos lo conocemos, sí. y si vamos hacia el Este encontramos un país mucho más pequeño que se llama Moldavia. Uno mira esos dos países y tienen la misma bandera, exactamente igual, los mismos colores y el mismo diseño. Moldavia siempre se consideró parte de Rumania, pero por cuestiones eh, de organización territorial... Rumania nunca lo decidió absorberlos No te quiero no. Ahora, dentro de Moldavia ah, eh, Hay una provincia Pequeña Más hacia el este Donde la inmensa de la mayoría son eslavos Siendo que la mayoría de los moldavos Como los rumanos Son latinos De hecho, en, ese en, en Moldavia Un país muy pequeño El 90% de la población es de origen latino Y habla rumano y el 10% de la población es eslavo y habla ruso. Históricamente, a esa provincia, que es, eh, esa región que se llama Transnistria, suena un trabalengua, pero se llama así. Está bien. Transnistria quiere decir atrás del río Nister, que es el que, cur, el que corta el país. Te enseña todo. Se les permitía cierta autonomía lingüística, cierta autonomía en la elección de su Manejatele, gobierno. Hecho. Ahí va. En el año... 91-92 se produce el desgajamiento, la implosión de la Unión Soviética. Y tanto Rumania como Moldavia hacen un salto abrupto al más explícito de los capitalismos. Y hacen un referéndum los moldavos para incorporarse a Moldavia. Esto pone en alerta a los transnistrios. Claro que nosotros, nosotros no queremos ser Rumania llevó un conflicto a tal punto llegó un conflicto que lo que sería el, go el gobierno autónomo va el gobernador de la región de Transnistria decide desconocer la caída de la Unión Soviética. Esto yo lo cuento porque Mira, es relativamente ah. gracioso, pero es real. Deci dicen no ocurrió. Negación, negación. No, está bien, el tipo es, podría vivir acá. Nosotros el, el tipo dice, acá no se reconoce la caída de la Unión Soviética. Mm. Seguimos considerándonos parte de la Unión Soviética y a partir de este momento nos independizamos unilateralmente de Moldavia. Uh, eh, a ver, fue un problema, de hecho, esto, me insisto, comparado con lo que contamos fue algo menor, claro. hubo conflictos armados entre el ejército moldavo, y, y, mil, vecinos, y milicia y, y, lo, y los vecinos y de Transnistria armados, se muerto, no fue una pavada, digo, hubo un conflicto tuvo que intervenir la ONU que ahí rápida, intervino rápidamente, intervino decir bueno basta, parenla, hagamos una cosa, eh, Rumania prometa que nunca va a incorporar a Moldavia a su territorio, eh, se firma ese acuerdo, pero los Transnistrios insisten, y dice, yo soy, independiente. soy un país independiente Parece mentira, pero uno busca la bandera de Transnitria, que existe, sí. ¿Y? es reconocida por muy pocos países. Ahora cuento una anécdota más. Tiene la hoja y el martillo. Eh, porque se siguen reconociendo marxistas-leninistas. Compraron la estatua de Lenin que sacaron a la mierda en el año noventa y pico en la Plaza Roja. <risa> y está la estatua de Lenin de Marx más ella. grande del mundo. Está en, la, en lo que sería la Plaza de Mayo de Transnitria. Al, gobierno, al, al Palacio de Gobierno le llaman Soviet Supremo. Tienen una moneda de circulación. ¿Qué es el rublo? ¿Qué, qué no, no, internet? es el, el rubro Transnitrio, se <risa> llama, que es virtual. Ah, eh, no son ninguno. No, fide. no. Eh, y tienen un, un digamos, un estatus muy extraño. Por ejemplo, vos, vos sos moldavo. Sí. ¿Querés pasar a Transnitria? Hay un, la policía que te sella un pasaporte, porque sos un extranjero técnicamente. La ONU no lo reconoce Hay algunos países que lo reconocen Ahora, como Palestina yo, digo, Si llegara a, a, a estar viendo este programa Algún pariente de familia Transnistria sí. eh, Le pedimos disculpas No, no, porque... pero no es una broma No lo decimos mofándonos. Claro, no, no, no. Yo sí pero, <risa> pero lo que pasa es que es por ignorante pero Ahora fíjate, estoy enterándome De sí. que esas cosas Ocurren. pasan en el mundo Y fíjate qué interesante Transnistria Organiza su economía en base a la producción cerealera, como toda la zona esa. Toda esa zona, es muy rica. Al turismo y en menor medida a el, la producción hidrocarburífera. Y a sacarle fotos a la estatua de Lenin que está puesta ahí. Es dices. un boom turístico. A ver, un boom turístico dentro de lo sí. que es el boom turístico de Europa del Este. Lo que pasa es que dicen que esa zona es, es preciosa, hermosa Todos dicen que es, preciosa, que es bellísima Y mira qué interesante. Eh, como, no, como eran extranjeros, no querían participar del campeonato de fútbol moldavo. Armaron su liga de fútbol absolutamente <risa> amateur. ¿Pero cuántos tipos son ahí viviendo? Ay, creo que mate? son algo así como 700.000 habitantes. Ah, no, eh, no, eh, no eh, es, eh, es una cosa relativamente eh, digna. Ahora, mira qué interesante. Más de, más de tres veces sur. ¿no? Tres veces sur, ¿no? me parece, lo estoy diciendo de memoria. Eh, bueno Lo cierto es que armaron su campeonato de fútbol absolutamente amateur, donde... Esto no es broma, el dueño de un supermercado que se llama, el supermercado de marca se llama Sheriff eh, eh, Sheriff como el Sheriff ese, sí, sí, sí, sí eh, Los eh, profesionalizó, por lo tanto sale campeón todos los años está perfecto. Sale campeón desde el año 90, continuamente ese equipo claro. Como sale campeón tiene el derecho a participar en el repechaje para entrar a la, a la Copa Champions, a la que sería la Libertad Europea no. ah, ¿sí? Y el año pasado Clasificó Y jugó contra el Real Madrid Hasta nosotros se nos olvida Pero pasó el año pasado Jugó el Sheriff de Transnistria Contra el Real Madrid El primer partido lo jugaron en el Santiago Bernabéu Y para sorpresa de todos ganó Sheriff 2 a 1 Ahora, ¿cuál fue el tema? El segundo partido Se jugaba en Transnistria ¿Pero no tenían estadio o tenían estadio? Tenía estadio? El tema es Que a partir de ahí la FIFA los tuvo que reconocer como país Claro <risa> Porque la FIFA <risa> es más que la ONU. No sé si ustedes sabían. Y a partir de ahí... A esto parece, insisto, lo decimos, yo no lo digo con burla. Pero digo, un éxito deportivo... Jugar contra un equipo de élite como el claro, Real Madrid. Considero la re el reconocimiento institucional. Tienen que venir, les tenemos que sellar el pasaporte a todo el equipo del Real Madrid. Y la FIFA tiene que reconocer que están jugando en nuestro país. La FIFA no tuvo más remedio decir? que sí. decir sí. Está bien. Y por lo tanto, este Estado... Que tiene prácticamente... Debe ser el estado más nuevo en la, en la FIFA. Debe ser, hermano. Y aparte, tiene un anclaje por el cual el reconocimiento de estatus como país a nivel internacional con la ONU. Estamos diciendo, a ver, si la ONU reconoce a Palestina como estado, claro. reconoce al Tíbet como estado. Claro. ¿Por qué, ¿Por qué no a nosotros? Más bien. A ver, este último que contamos, lo contamos un poco para descomprimir las situaciones que contábamos anteriores. Exactamente. Y para entender que la emergencia, emergencia en el sentido de la aparición de los nacionalismos y los regionalismos, marcan dos cosas. Uno de los conflictos todavía no resueltos que tenemos como especie humana, que eso es harina de otro costal más vinculado a la filosofía o a las religiones, y aparte también el brutal impacto que los imperialismos, y especialmente el francés, el británico y el norteamericano, han tenido a escala global. Pocas veces recordamos que hace menos de una década hubo tres provincias de la hermana república de Bolivia que también decidieron autonomizarse. Y que comenzaron a amagar con la posibilidad de separarse de Bolivia, los estados de la media luna fértil la zona de producción petrolera, que encima es la región de América del Sur con más inmigración de origen bosnio y croata. Ah, casualidades de la historia. Este, siempre tenés a alguien que te llena la siempre, cabecita. Bueno, entonces digo, ahí lo que vemos es que la coexistencia pacífica de los pueblos o de los estados formalmente reconocidos es un desafío que tenemos como especie humana y también es un desafío como especie humana que tenemos las naciones, o mejor dicho, los estados, de reconocer las múltiples nacionalidades e identidades que confluyen en nuestro interior. Y acá creo que es justo de decir, para ver que nunca todo está perdido, sino que todo está por ganarse, uh -huh. que... Un caso excepcional de eso ha sido lo que pasó en el 2005 con la llegada de Evo Morales y Álvaro García Linera a la presidencia de Bolivia. Claro. Porque le cambiaron se le cambió Estado plurinacional de Bolivia que por Constitución se percibe conteniendo 42 naciones. 42, 42 naciones. Bueno, Chile va por el mismo camino. ¿la eh, viste? Es la promesa del, del nuevo gobierno y esperemos que así sea, ¿no? Digamos que es eh, más plurinacional. Allá la, más allá de la promesa del nuevo gobierno es... Eh, la están escribiendo la, la nueva constitución, constitución así que el próximo gobierno va a tener más remedio que, que jurar que, pues, sobre un estado plurinacional es que en realidad es la realidad de todos los estados claro, sobre... Argentina es el recontra super claro, pluri porque aquí por el cielo, brazo abierto y bueno, entonces, no sé qué nacionalidad no, no existe está. en Argentina a ver, entonces digo ese reconocimiento de la plurinacionalidad que componen los estados Depende de la decisión política de quienes tengan el Estado Que sea un factor de inestabilidad O al contrario, de estabilidad Claro, el, el desarrollo También está el hecho, como hablamos al principio Que la historia es una noticia en desarrollo Y hay veces que está paralizada Vimos lo que pasó en España porque el franquismo se había ensañado con pueblos Que ya tienen su historia y hacia atrás En América Latina pasa lo mismo América Latina nosotros tenemos una parte de todos los estados que sigue siendo monárquica y con estructura este, monárquica española. Uh -huh. Entonces es el sometimiento de quienes viven en una parte donde, supuestamente Buenos Aires, yo detento el poder y someto el resto. Lo mismo pasó en Uruguay con, con Montevideo, en Brasil con Río de Janeiro en lo que era la ex capitanía este general de Chile con Santiago. Santiago de Chile, es decir, hay sometimiento, luego en el medio sí, si, pero pues, hay un montón de gente, hay un montón de realidades diferentes, este por qué pasan este tipo de cosas, y por eso cada tanto estallan, ah. y cuando, y sobre todo estallan cuando hay problema de plata, ah. cuando hay problema de plata empiezan a, a, a empieza a descubrirse de vuelta, ¿Quién es el que sostiene el andamiaje? Claro. Eh, hay eh, unos que, son, que lo tienen todo y otros que son entenados. ¿Mm? Pero es una mezcla de cosas del pasado que se siguen sosteniendo en el presente eh, y que en el fondo la historia es, es parte de, de la batalla cultural. Por eso mismo... Es un instrumento de la batalla cultural. Por eso cultural, mismo digo, no. la única forma de garantizar la paz entre los estados es el reconocimiento de los estados del multiculturalismo que, que esos estados contienen y entender que ese multiculturalismo, multiculturalismo lejos de debilitar la identidad eh, nacional fortalece, la fortalece claro, la enriquece. enriquece es decir había un historiador y con esto termino Dale. que se llamaba Jorge Abelardo Ramos que decía comienza un libro que es sobre historia argentina y dice somos un país porque fracasamos en el proyecto de ser una nación bueno a ver la gran nación es lo que contiene todas esas identidades digo, y países como el nuestro países como el chileno, como el uruguayo, como el brasileño eh, debemos, y, y los países europeos también debemos seguir el modelo no trasplantarlo y copiarlo pero aprender de la experiencia de lo que, han hecho, eh, lo que han podido hacer los hermanos bolivianos de entender que esa diversidad los enriquece los fortalece y los hace más hermanos que nunca eh, ese es el camino para la paz eh, entender la diversidad no como una carga que nos debilita y que debemos tolerar Sino, sino como un capital que nos forma, fortalece y nos enriquece a todos Que nos fortalece y que nos enriquece a todos Yo me voy con eso que es fundamental y sería como desde el punto de vista El, el deber ser y el, el, el, lo que realmente todos queremos que pase en América Latina Un fortalecimiento este, entre, entre naciones hermanas eh, América Latina tiene la ventaja de que no hay odios de más de mil años Es decir, todavía no se hizo el callo tan duro del, del odio Y está pasando en distintos lugares Fortalecimiento, hermandad, conocimiento No discriminar y eh, pensar en todos Mientras uno piensa en uno pensar en toda América completa. Gente, nos vemos la semana que viene, pero muchísimas ah, gracias. Un placer como siempre. Y de vuelta, homenaje este, y aplauso para los... Para todos los compañeros maestros y maestros. ¿eh? Hasta luego.